Señores, eh, ustedes lo ven a esa cara de estos muchachos de San Francisco. ¿O sé sea que ustedes van a decir: Mira cabrón, ese Fulano, Fulano de esta vaina, de Fulano. No, yo estoy mal. Sí. Bueno. <ríe> <ríe> <ríe> sí, esos muchachos son lo que eran los fines. Hoy son los monarcos. Monarcos. <ríe> monarcos. <ríe> eh, está eh, Randy, eh, yo lo digo Randy, nosotros tenemos confianza. Randy y Ran Musa. J y, y como Musa, como monarcos. Monarcos. Muchachos. La primera pregunta que muchos van a hacer en Instagram y en las redes, ¿dónde estaban ustedes metidos? ¿Por... <risa> bueno, te estaba comiendo. Yo no un dinero. Se, se, se lo, digo, se lo yo... digo porque ustedes pasaron por un proceso, sí. un proceso en un momento determinado donde ustedes tenían, eh, que luego lo, lo digo claro públicamente, sí. luego lo ese público lo cogió el señor Sadiel, pero ustedes tenían un momento que ustedes tenían todos los colegios en ustedes. Sí. O sea, don, ¿Cómo, ¿Dónde estaban ustedes después de, de, de todo eso que, que se paró ese, ese lazo de carrera? Bueno, mira, lo que no para un tiempo en realidad fue. Nosotros tuvimos un problema como grupo. Nosotros éramos un grupo un poquito más grande, que no se veía detrás de cámara. Teníamos manager. Nosotros éramos seis, dos, cinco, oh, cinco. Cinco. cinco eso tuvimos un problema. Nosotros no estábamos manejando. Al tener problemas... Tener poca edad y poca experiencia y no estarnos manejando Ustedes dejaron de vernos Pero ahora tenemos otro tipo de preparación, un poquito más de experiencia Y contenido Y ahora entonces ustedes van a comenzar a vernos para atrás creo Y con que mucha sorpresa Yo creo que ese tiempo que duramos Que no estamos no presentes Lo vamos a conseguir para atrás venimos más fuertes ¿Qué diferencia hay en el momento que ustedes estaban trabajando? como ustedes trabajaban, al día ahora. Porque en el momento que ustedes trabajaban, fue en el apogeo de Don Miguelo, y, sí. y todavía ni el, el rato dominicano estaba, sí. estaba metido. Y ustedes tenían una, una focalización muy grande en, en los medios y eso. Y muchas personas estaban muy concentradas en ustedes. En la forma de trabajar en ese momento, no es igual a la forma de trabajar ahora. No, definitivamente. ¿Qué ustedes ven diferente ahora? La forma que se trabaja. Exacto. O el movimiento también como ustedes lo ven ahora. Mi hermano, de la A la Z. O sea, mira, eh, yo tengo un concepto sobre, sobre esa pregunta que tú me estás diciendo. Mira, lo que está, lo, este género, cada cierto tiempo, y no estamos hablando de un, de un tiempo muy grande, cada tres o cuatro meses las cosas se manejan diferente. Esto es increíble, el cambio tan drástico que da la música. urbana Increíble. Incluso el contenido de la música varía cada cierto tiempo, y el tiempo es muy poco. Mi hermano, es <risa> <risa> Para ti, el cambio. Seguridad, seguridad. <risa> para ti, el cambio. ¿no? El cambio, po en pocas palabras, es lo que él dijo. Ha cambiado la manera como se hace la música, en el sentido de los ritmos. Es diferente, el ritmo es diferente. El contenido, como, como viene la persona ahora, un poco diferente. Aunque tú no lo creas, los mismos artistas que son grandes, como Bad Bunny, él ha, ha tenido que cambiar un poco el contenido de él para que se le abran las puertas. Si tú te das cuenta, cuando él empezó, a él está haciendo la música ahora. qué usted veían fácil en ese momento, cuando ustedes trabajaban antes, que ahora no es fácil. Es que eran un muchacho en <risa> <risa> Éramos muchachos. ¿No había pero... <risa> visto? <risa> sí, eso, eso estaba facilísimo. Ese, te digo la verdad, ese tiempo era como un sueño. Sí. Uno se levantaba sin ningún problema. Esa comida ahí. Eso era la <risa> escuela. ¿Te acuerdas que hasta la escuela? No es bueno que lo hagas, pero yo no estudiaba casi. Yo estaba atrás y eso era escribiendo. Ese fue claro. el tiempo, ¿te acuerdas que yo me tres? Oye, la mascota mía, todos los días yo hacía una canción. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el toque de queda que fue el toque de reggaetón cuando ustedes participaron y ganaron el primer lugar? Sí. Le dio ese impulso. ¿Tú crees que hace falta el tipo de programa así? O digo, el programa sigue, pero tipo de concursos así que impulsen. Eso ayuda bastante. Te digo algo, en realidad yo tengo <risa> yo tengo mucho tiempo pensando lo que tú me estás diciendo. Y visualizando lo que tú me estás preguntando. En realidad, si tú te acuerdas, o ustedes se acuerdan, uh -huh. eh, en ese tiempo, ese programa dio a conocer mucha gente en más de nosotros. Y fue un propulsor clave para el género local. Franco Macorizano me refiero. Toda la casa a esa hora, estaban escuchando Ray Reggaetón. Viejo, joven, chiquito, grande. Eso dio a conocer algo, dio a conocer, dio a conocer... La parte urbana de San Francisco. Exacto, sí, la parte urbana de San Francisco. Sí. Tuvo, el barrio tuvo participación a nivel local. O sea, que si eso es, es, es necesario, bueno, es necesario, pero ¿para qué es necesario? Para ayudar a lo que es el género urbano franco-macorizano, que hay muchísimo talento. Una de las preguntas que yo le hago siempre a los muchachos, y ustedes son personas que, uh -huh. que saben, han visto todas las generaciones de música, uh -huh. y han, han trabajado con Miguel, porque Miguel ha un video de ustedes, uh -huh. de, con el de la moda. Sí, o sea, sí. eh, ¿Ustedes entienden... Que es cierto que Miguel, hay gente que entiende que Miguel no apoya, pero algo que dijo a los Foques, como que Don Miguelo apoya el, no apoya, apoya el talento nuevo. Ustedes no entienden así que Miguel apoya porque mencionó Miguel porque es la referencia de allá de San Francisco. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes entienden que sí, que, que Miguel apoya a, a los talentos nuevos? Bueno, lo que yo he visto es que, por ejemplo, cuando un artista. Necesita el impulso, o sea, el artista está trabajando, el artista es bueno, el artista eh, se está notando. Yo lo he visto impulsarlo a él. O sea, yo lo he visto impulsarlo. Eh, lírico es un ejemplo de eso. O sea, eh, que ayuda, que puede ayudar, que puede ayudar. El N, creo que también es otro ejemplo. Sí, sí, el, el N, N, N, es otro extraño. ejemplo también, muy sí, N también. Entonces yo, o sea, yo lo escuchaba y o se le critica mucho, ah, que Miguel una no apoya. Miguel no puede salir por la calle a buscar rapero y pegarlo a todo. Vamos a trabajar. Cuando estemos, por lo menos, que, que, se, que nos estemos notando, vamos a ver. Cuando viene a ver, nos da la mano. Cuando viene a ver, nos busca. Cuando viene a ver, nosotros lo buscamos y estamos bien. Yo personalmente lo conozco, a Miguel. Y yo no creo que él sea. ¿Tú lo conoces hace tiempo? Sí, yo lo conozco. Yo conozco a Miguel desde que andábamos de que andaba en Pasolita, dando, dando viajes, su, sudando, oye, con CD en la mano, sí. La Pasola Roja, con Amarillo, de, de, de, de emisora en emisora, viejo. O sea, el, Miguel lo se merece su Sí. porque él lo trabajó y lo sudó, mi hermano. Te lo, le, le voy a hacer una pregunta que no se la he hecho a los muchachos, pero se la hago a ustedes porque ustedes son un poquito más, o sea, tienen más tiempo trabajando en la música. Uh -huh. Yo creo que el Cibao tuvo el privilegio de tener el primer urbano que pegó. ¿sí? Mm -hmm. San Francisco de Macorís fue el primer urbano que pegó. Sí, sí. Ustedes sabiendo que lo talento que hay allá en San Francisco, la capital tú, se pegó, pero se pegó muchas personas. ¿Ustedes entendían que la que en verdad el, el, el género urbano era San Francisco, que debíamos eh, dominarlo por todo su talento que había? Tuvo la posibilidad. Tuvo la posibilidad, pero no la oportunidad. ¿Me doy a entender? Mira, explícalo, el, lo, para ¿El <ríe> explícalo para que la gente lo entienda explícalo para que la gente lo entienda un segundo <ríe> okay. o sea, pudo ser posible pero no tuvo la oportunidad no me quiero contradecir uh -huh. pero los capitaleños se ayudaron todito o sea, uno, uno como por ejemplo, uno. sí, lápiz y vaquero Todos, todo, exacto ellos subieron juntos porque ellos hicieron... Que fácilmente uno, hasta la tiradera, eso fue sí, ahorita planificado. Sí, uno sí, dio a notar sí, el sí. un plan de trabajo, uno dio a notar el otro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Entonces, por eso es que tú me estás diciendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo...? ¿Por qué cambiar el nombre de fines a Monarcos? Eso vino... Nosotros llegamos a tener otros managers aquí. Y ellos nos dijeron, ustedes están trabajando en la música latina, traten de encontrar un nombre que puedan pronunciarlo fácil. Duramos un Que aunque no lo crean, en mi bueno. FAD también nos ayudó. Sí. <risa> en mi FAD tuvo participación en el nombre de nosotros, en, en realidad. En verdad, Monarcos viene de Monarcas, que eso significa rey de reyes. Lo que intentamos fue hacerle un cambio a los Monarcos. <risa> sí. No, hace algo... Algo nosotros, pero eso viene, siendo, eso viene de Monarcas. Entonces, ¿qué tipo de música viene a trabajar en Monarcos? La música de Monarcos viene con un ritmo que es, está sonando bastante en la música americana, que viene siendo como Afro Beats, eso viene siendo eh, música africana. Eso es como Dance Soul, con una combinación. Pero tampoco nos quedamos ahí, tú sabes. Entendiéndose que nosotros vamos acá para otros géneros, quizás aguas que... Nadie ha cruzado. Nadie ha tocado. Exacto. Porque ustedes tratan de no encasillarse en una sola cosa. No. No. no. Somos bien exigentes con nuestro trabajo. Sí. No, eh, Nosotros hacemos algo hoy y a lo que tú no al otro día yo digo, ok, suena bien, quiero algo mejor. Exacto. Y yo le puedo asegurar que mientras. La vamos a, la vamos a sacar la canción en ese orden. En el orden que la hacemos. En una va a superar a la otra. ¿Cómo te en la línea de música de ahora? Hay mucha música. Uno le dice chatarra, uh -huh. otros le dicen un poco explícita, uh -huh. otros dicen eso es lo que se refleja. ¿Cómo ustedes ven el contenido de musical? ¿Sabe? Ustedes, porque ustedes trabajan música con tono y todo eso y con concepto, sí. saben de música. Sí. Ustedes saben el, el tipo de música que es, que es lo que es en verdad música. ¿Cómo ustedes ven ese tipo de música que está sonando hoy día? Bueno, yo le no diría evolución y le diría, evolución repetida, prácticamente, porque si vamos a decir, oh no, mira, a ver, esa música ahora mismo el contenido es eh, que oye, en los 90 pasó lo mismo, sí, no, se acuerdan, ¿Tinoy? qué sé yo qué, qué pasó, es una repetición, y la música se fue limpiando y es lo mismo que está pasando ahora. O sea, ¿ustedes creen que... Por ejemplo, que a veces los muchachos ven una, una música que está sonando, sí. y esa música que está sonando es explícita. Mm -hmm. Y todos los muchachos quieren hacerlo explícito. Sí. ¿Ustedes van con esa línea? Bueno, mira... Que vamos con esa línea, o sea, si nosotros somos parte de la línea... No. Ustedes quieren trabajar algo diferente. Si, ajá. si hemos trabajado en la línea... sí Sí pero no en la línea de nosotros. O sea, no es algo que nosotros nos vamos a enfocar a trabajar en eso. Exactamente. Pero, dando a demostrar que nosotros no tenemos límite, y dando a, a, a, a, a, a, a demostrar que nosotros podemos estar en cualquier, en cualquier agua y no nos vamos a escuchar mal, hemos estado en esas aguas. Nadando como pesita. Entonces, hablando sobre eso mismo de, de, de, de línea y de trabajo, uh -huh. ¿por qué ustedes creen que luego de Miguelo, no ha surgido otro fenómeno musical en San Francisco. O sea, no se ha pegado otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado a los muchachos de San Francisco? Es otro fenómeno. Después de Don Miguel, otro yo que Yo creo que eso viene con lo de siempre, el apoyo. Hay personas que ven la pantalla pequeña, no ven la, la grande. Como por ejemplo, yo no digo que nadie te trabaje de gratis. Pero hay gente que quiere, oh, dame, y no hacen nada. Eso es lo que pasa con los boricuas. Ellos se sientan, planifican sus cosas. Ellos ven la pantalla grande, no la chiquita. De que dame esto ahora y no pasa nada. Ellos ven lo que puede venir después de... Claro. Trabajan a largo sí, plazo. Sí. Exacto. Claro. Ellos no ven ni que no, yo voy a hacer esto, me voy a buscar. No. Ellos ven lo que viene detrás de eso que van a hacer. Entonces hay alguna gente que no, no vamos a hacer. no no se ayuda No trabajan con conceptos, es lo que tú quieres decir. ¿Tú, ¿Ustedes sí. ven mucho talento ya en San Francisco? Sí. sí. Es bastante si talento. yo te mencionara, mencionenme cinco. De lo que tú entiendas que tú puedas. Para ti. Tú sabes que te voy a. No puedo eh, me, no meter un problema, mi hermano. No digas a Diego que se está aquí. ¿Eh? No, pero es que <risa> claro, yo no tengo que contar. No eh, está aquí, teo, no te pero aquí. bueno, eh, te digo en sentido de cinco muchachos que ustedes ven y dicen: Bueno, estos muchachos tienen proyección. Estos pueden conectar con el público. Cinco que ustedes entiendan. Okay. ¿Pueden repetirse entre los dos para que no te tan apretado. <risa> no, no, no. <risa> bueno, en Bifar. Mi fiber. Sí, y mucha que ha trabajado mucho en verdad y se merece un puesto en el género. Sadie, sí. sí, también Sadie ha trabajado mucho, tiene trayectoria y visión. La eh, música también tiene. Tiene contenido, Sadie sí. tiene contenido, igual que en Mi fiber, tiene contenido. Eh, también tengo que destacar a, a, a Quarton, es eh, un buen oponente también. Eh, Hermano, ya? Un panito de nosotros, pero no sé si estamos viendo mucho. Dinámico también. Eh, tiene tiene un gran talento. Claro. Lo conocimos. Uff. Yo, yo, no nice yo no puedo. Yo espero que Dinámico se ponga a trabajar después de toda esta entrevista que yo he hecho, porque casi la mayoría lo ha No, no, es que Dinámico <risa> es, es un buen oponente. Es un buen oponente. Muy para mío. Eh. No, no falta puedo, uno no puedo dejar... No, no, no, yo voy... Van so dos. Digo, faltan dos. No, Me falt faltan dos. ah no, tú vas ¿verdad? a decir... Sí, un C ahí. Un C ahí. Sí, no, no, no, porque yo si no es puedo... Si por ahí hablo la noche entera. <risa> <risa> <risa> bueno, yo no puedo dejar ni a Joan Joe que es un oponente. Para mí también. Ni puedo dejar a Capuchino tampoco atrás. Ni a Drino tampoco. Si sí, fueron tres. Pero no puedo dejar a Adrino. es un buen oponente. Eh, eh, yo espero que esté trabajando. Tengo mucho, no lo veo, pero sí es un buen oponente. Sí, no tiene una trayectoria sí, eh, y potencial. Tiene eh, mucho potencial. Sí, está. Eh, ¿Cómo ustedes van a trabajar su música? ¿Cuáles son los pasos de los Monacos de ahora que ya comenzaron a promocionarse? Que comenzaron a trabajar en la música. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué la gente espera de Monaco de ustedes de este año? Estamos terminando ya lo que viene siendo. Nuestro primer proyecto, nuestro primer mixtape, el CD. ¿No cuanto audiovisual por ahí viene también? Sí, ¿No cuanto video? Eh, se está trabajando también en monarcos.com. Pueden visitar la monarcos.com. Vamos tabla. a dejar el link abajo en la descripción. Que la sí, va, va. abajo, abajo. Monarcos.com. Se está trabajando en eso. Ya gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo donde tenemos una persona que se va a encargar de la página. Tenemos una persona que se va a encargar del marketing. O sea, promoción como Ustedes vienen, Insta, vienen con Insta. todos los power. Ustedes vienen sí, no, no, no. es que nada más grabar la canción no, y ya. Porque no. hay gente que nada más graba la canción y no, ya. Verdad, no, Oíste, no. Sandier. Sí, no. me. Nosotros estamos trabajando con un equipo de trabajo que, en verdad, yo no, no encuentro la manera de agradecer. en realidad, el esfuerzo que ellos han hecho por, por, por crear una plataforma a nosotros amplia. amplia. Y con peso. Sí, eso sí hay, quiero creo. que las personas de allá. Francisco de Macorís. Y del den, país. Y también del país. Nos den el mismo apoyo que nos dieron la vez que estábamos trabajando ya musicalmente. Que también sé que la música que estamos haciendo ahora le va a encantar. El contenido, el sonido, como eso. Mira. Sí, porque es que nosotros estamos haciendo algo totalmente diferente. ¿sí? Voy a será ser el primer tema promocional? Primer tema promocional de Monarcos. Es uh -huh. que son tantos. tenemos que sentar. <risa> sí. Sí, todavía, todavía no hemos no definido eso. Nosotros tenemos música para nosotros tirar una canción quincena por un año. Para que ustedes entiendan el contenido que tenemos. Sí. Sí. Yo creo que eso es lo importante, muchachos, que no solamente hay que trabajar un tema, porque a veces hacen un sí. tema a la gente y sueltan ese tema, y sí. si le conecta ese tema, sí. después no tienen un otro tema que la gente pueda seguir escuchando. Uh -huh, uh -huh. Y creo que ya las cosas han cambiado mucho de la diferencia de antes. Ahora sí. ya existen pl plataformas como YouTube, Spotify sí. y cosas que, lo, que puedan ayudar a, la, a los sí. talentos para que lleguen más rápido a la música y a los medios de comunicación. Uh -huh. Muchachos, sus redes sociales, a las personas que lo apoyan. Recuerden que lo, todos los temas los muchachos, de los que ya han salido, estarán abajo en la descripción de este video. Para que la mucha gente lo apoye en sus redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, ah, Monarcos, con una K. Pensando, ahora voy a poner una C. Pueden buscarnos en YouTube para que también se suscriban a nuestro canal, Monarcos. Facebook, Monarcos. Spotify, Monarcos. iTunes, Monarcos. Estamos en toda la plataforma ahora mismo. Y para que tengan una visión más amplia de nuestro proyecto, visiten nuestra página www.monarcosconlaK.com Bueno, muchachones, aquí están. Están eh, casados, no lo de <risa> Estamos raros. Pero ya, solamente. Musicalmente eh, eh, sí. Pero que sé. Una pregunta: ¿son ¿solamente ustedes dos de grupo? Sí. sí. No hay otra persona. Éramos tres. Pero ahora esa persona decidió irse al mercado americano. Americano, Se si fue a otro mercado. Sí, bueno, sí. los muchachos se van a ir al mercado aplatanado. <risa> <risa> <risa> eh, bueno, los muchachos, internacional. los monarquos. Internacional. internacional. internacional. Muchos pueden seguirlo mucho en las redes sociales. Eh, todo el mundo. le voy a poner videos viejos. Sí. Haré algunos cortes no para problema. que la gente vea. Lo que ustedes la trabajaban, ¿eh? los, Ajá, sí, los sí, videos sí, bien eran, lo que, eran, son, eran ¿no? lo que son ahora. No y así la la persona va a conocer mucho no hay de ustedes. Problema. Muchachos. Va a ver así a ti, ¿no? No. <risa> <risa> no, y tenía un afro. <risa> sí, sí. <risa> Tú <risa> también. <risa> ¿Tú sí? Yo siempre he sido así bonito. <risa> <risa> ya ustedes saben, muchachones, apoyan a los Muchachos los Monarcos. Pueden seguirlo en sus redes sociales, que las vamos a dejar. Y en Instagram pueden seguirlo a todos ellos. Ellos van a trabajar en una música de mucha calidad. Sí. Eh, ellos me han mostrado todos sus temas. Y de verdad que los muchachos vienen no solamente para pasar desapercibidos, sino para hacerte ese sentir. Y eso es lo importante. Claro, un placer, San Francisco de Macorís, resto de todo el país. Recuerda que Telenovela es su casa y siempre será su gracias, casa. Gracias, gracias. Así que ya